Buen muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy es por dato a 3 y el TRX. Voy a fare cuatro ejercicios para el bicipiti. Si tú no hay tiempo a andar en palestra, te consigo cuatro, cuatro ejercicios de bicipiti con el TRX. Te lo meten en forma, te lo ponen en forma, en forma. Guardate el mío, un poquito. No es posible de tanto grande, pero un poquito guarda. Potente. Vamos a iniciar nuestros cuatro ejercicios con el TRX. Vamos a iniciar con el, con el primo. Nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio. Lo importante, todo esto. Si tú voy a resistencia, debes hacer inclinación inclinaciones. Nuestro primo ejercicio. Cuerpo directo. Laboramos ante el abdomen, todo el cuerpo. Guádalo, va, directo. Voy a hacer con este movimiento. Vengo. Uno, lentamente, lentamente. guardo me concentro. Due, vamos a hacer los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 Nove. 2 más, 9, 10, 2, 2, 2, 2, 2, uno, 2, 2, 1, 1 en plus, 1 Ok. Entonces, se fatiga se fatiga se fatiga con este ejercicio. tembra fáciles fácil pero como es un ejercicio en suspensión. Tu sientes todo tu cuerpo. Labora con todo el peso de tu cuerpo. Yo con este ejercicio lo voy a hacer dos vueltas. Tú acá se lo fai tres, aunque cuatro vueltas. Como he es dicho prima, si tú lo voy a sentir más resistencia al bíceps, debes hacer una inclinación, una inclinación cambiando siempre la angulación ok voy a hacerlo la segunda vuelta la segunda vuelta okay. la segunda vuelta la voy a hacer más inclinato se va a sentir más la fatiga puedes iniciar con eh, haciendo repeticiones de 10 después 12 ok metiendo de más, de más, de más, de más, de más. va a sentir más la fatiga 3, 2, 1 y va 1, 2, voy a parar 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Concéntrate siempre en el bicipite. Lo que lo estoy sintiendo, guárdalo. Estoy sintiendo ya un poquito duro que hago fatiga. Vamos a hacer la pausa, la pausa, la pausa. Importante, è este es el trabajo de, de, de bicipite, también importante utilizar la fuerza del abdomen. Ah, me concentro, fuerza del abdomen y porto toda la fuerza al bicipite. Esto es labor en suspensión y me piace tanto porque... En cualquier parte donde tú vayas, te puedes alenar sin soportar tanto a tres. Ok. Eh, vamos a hacer nuestro, nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacerlo individualmente con una mano. Con una mano. Como ha dicho Primo, si volete más resistencia, me inclino de más y e siento más resistencia. La fatiga se sente. Cuádalo, pa. cuadro pa. Drito y va 1 lento 2 3 4 y 5 con 5 con 5 es suficiente tu lo fai 7, 8, 9 y 10 ok voy a cambiar cambio de brazo cambio de brazo ok se va se va Voy un poquito a la esquina, pero es importante que guardate el ejercicio, guarda. Uno. Due. Tres. Cuatro. Echín. Mirando, Pablo, ¿por qué no fa 10? la fatiga, desete la fatiga. Tú puedes hacer siete o Yo te demostro el ejercicio. Tú a casa le puedes modificar. Para ti. Una, dos, tres, cuatro series más repeticiones lentamente lentamente nuestro bicipiti va aprendiendo un poquito la forma va guadañando un poquito de, de músculo más sol <ríe> oiga <ríe> ok ok ok voy a cambiar nuevamente de brazo voy a cambiar el cambio cambio cambio yo como he dicho prima lo repito dos vueltas tu a casa lo fai tres cuatro cinco vueltas importante cuando tú fai un ejercicio concentrarte sentir, eh, sentir la fatiga en el músculo que está elaborando lo sé so, cuando uno labora un músculo eh, siempre involucran a otros pero siempre hay uno principal. importante que tú sienta el principal ok se va se va nuestra segunda serie me inclino de più siento più la fatiga me inclino de più siento la fatiga va. uno dos 3 4 E 5 Santavadora 60 60 60 bicipiti Ok, cambio di braccia Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio Mi inclino di più mi inclino, mi inclino, mi inclino 1 2 3 5 uh, 60 uh, el bici, el bicipiti piano piano va prendiendo un poquito de fuerza ok eh, nuestro próximo ejercicio vamos a hacerlo alternado con las dos manos vamos a hacer esto tipo concentrado cuando estamos en palestra con las dos bilancieras vamos a hacerlo siempre con el ti Vuelven a agradecer a todas las personas que guardan con este canal Gracias por el, por el sosteño, me podes escribir. Pablo eh, Volvemos para un entrenamiento para la gamba, para la espalda Lo fachamos, todos tus comentarios me ayudan a, a crecer Gracias a ti, gracias. gracias Ok, siempre me inclino, me inclino, me inclino, me inclino Guarda el ejercicio, guarda el ejercicio. Guarda el ejercicio como es. Entre piu me siento piuma la fatiga. Cuatro cuesto Uno. Chiudo, chiudo, chiudo. Concentrato. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nove. 10 No centro el bichipito, no lo sento. Adesso, questo este ejercicio, voy a hacer una modifica. Vamos a hacerlo alternato: 1, 2, 3, 4. Esta primera vuelta lo hemos faltado todas las dos eh, iguales, iguales, iguales, insieme, insieme. Además, vamos a hacerlo alternato: 1, 2. La fatiga será de più, pero tu músculo diventará más velo. vamos con City Light, City Light este parco <ríe> es matina, es matina, es matina, es por la mañana ok, ok, ok me preparo, me preparo para, para la segunda serie para la segunda serie del tercer ejercicio como he dicho prima, tú le puedes modificar meterle più inclinaciones, più repeticiones più series Ok, vamos a alternarlo, alternarlo como he dicho prima. como alternarlo, me inclino, vamos a fale. 1, 2, guárdalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Lo tuve a la vuelta, lo tuve a la vuelta. Ah, ah, ah, ah, se siente, se siente con, este, con este entrenamiento con la igual guarda como tengo el bicicleta, no, no riesco, no riesco ni a escribir, igual me piace, me piace con este entrenamiento, me puedes escribir, Pablo, fachamos un allenamento de qualunque cosa, lo fachamos, lo fachamos. Si son tantos entrenamientos que debo hacer, piano piano, eh, yo trato de hacer un entrenamiento ogni semana, si no por cuestiones de labor o facho otro labor, a la hora me es un poco difícil, pero piano piano vamos a rayunir un bellísimo objetivo, una meta. Ok, por último, por último, voy a hacer el último ejercicio, igual, vale, el último, el último, el último, me voy a inclinar, me voy a inclinar, tipo de escote, escote, sentadilla, guardalo, qua. qua salgo, salgo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, uno. 2 y con el centro de frente 3 4 5 6 7 9 último último y 10 uff parece sencillo pero no es así debes hacerlo, hazlo tú proba, proba, proba, proba, proba, proba, proba puedes probar en palestra, en casa, en el oficio, al parco pero proba, proba, proba guarda mi bichipite me da un poquito como de de seguridad soy fuerte si sí, el enemigo cuando me vea veloce <ríe> ok, ok, ok estamos, estamos casi finalizando voy a repetirlo nuevamente, nuevamente nuevamente con este ejercicio. Veramente se siente, se siente, se siente la fatiga en el bíceps aunque siente un poquito la fatiga en el abdomen porque me ayuda el abdomen es el punto de equilibrio, ok, voy a hacerlo la última vuelta la última vuelta como he dicho prima yo hago dos vueltas tú lo fai a casa, 2, 3, 4, más repeticiones, cambia la inclinación y sentirás más fatiga, tipo alineamiento, ok, si va, si va, último, último, último, último, en ginocchio, un ginocchio, un ginocchio, abro la tercera misura de la espalda, me enkiodo, me enkiodo, ok, eh, inicio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 9 y 10. Hemos finalizado por el jordo de hoy. No riesgo a mover el brazo. No riesgo, no riesgo. Ahora no riesgo, guarda. Está pompado, está pompado. Con todo el peso de mi cuerpo. <risas> por el jordo de hoy hemos finalizado. Gracias por guardar estos ejercicios. Muchísimas. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso de cuore? Pablo. Uh.